Bajo la ropa. ¿Sabes? He lidiado con mujeres como tú durante todo. Al parecer, traigo a los viejos calvos. ¿No lo creen? Yo soy cinta verde. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. no. no, no, no, no, no. ¡Se no, no! ¡No, no! ¡Mis piernas! ¡No, no, no! ¡Por favor, ¡No, no, no! ¡No pasa